¿Te acordáis de cómo, cómo caché que no el visito a la escuela? No, porque en ese tiempo lo mataron. Hey guys. Hey guys. Eh, día número 11 del Navi Vlog Dad, estamos ahora en Valparaíso, en la casa de mi vieja, y ayer fuimos a la casa de mis abuelos. La casa de mi abuelo es donde pasé el 100% de las navidades cuando era niño. Y donde con mi abuelo hacíamos y desarrollábamos inventos. Y trata siempre inventando cosas. ¿no? Este también lo tenía ahí. Esta era claro, el mecano. ¿Y, y la caja era de un juego. Esta Navidad va a ser un poco diferente porque mi sobrina, la más pequeña... ¿Hello? Ya no creen en el Vígito Bascuero Fui con mi mamá porque todos mis compañeros decían que no existía Entonces para aclararme Le pregunté mm. Mamá, ¿existe el Vígito Bascuero? Ella decía que tenía mucho sueño Que le preguntara otro día Se la sabe por bien mal mamá? mamá, de todo corazón ¿Existe o no existe el Vígito Bascuero? Ella me dice que no Y yo me emocioné un poquito ¿Por qué? Porque como que sentí que ella hacía todo lo posible para hacerme feliz Entonces yo me puse contenta un poco triste, no sabía qué pensar. Mm, mucha emoción. Mucha emoción, así que abracé a mi mamá y le dije lo que sentía. Y esta es la historia de cómo yo dejé de creer en mi escuela Esta es la calle Leonidas en Esta es la casa de mis abuelos. Una calle de tierra. Mi tata era microbusero, entonces él llegaba con su micro y estacionaba acá. Entonces quedaba un... Ahí, ahí está la puerta. Y aquí queda un pasillo para, para pasar Pero acá había un, como un árbol Entonces para entrar a la casa tenías que ese movimiento Aquí al frente estaba el almacén de la señora Mina Donde vivía mi amigo Pablo Y nosotros estábamos aquí iglesiando Y está igual chico Y ve a mi tata Pasar por acá mi tata siempre llevaba las cosas en una bolsa de la feria en la cual salía una escopeta y unos rollos de regalo. Entonces pasó por acá, lo vi pasar, vi su bolso con la escopeta y los papeles de regalos Entonces cuando llegó la hora de abrir los regalos Bajo el árbol había un gran papel de regalo Que al abrirlo era una escopeta Muy bacán por lo demás porque era como la misma escopeta del teministro, de 2 Envuelta en un papel de regalo y ahí hice el clic. Y fui cuando me enteré, la verdad. Hasta el día de hoy mi tata se avergüenza y le da como penita saber que fue el responsable de que yo... ¿Te acordáis de cómo, cómo caché? No sé ¿Sí si te oscuro. Así que no le cuenten que les conté esto porque si no se va a poner muy triste. Entonces, por más que lo pienso, siento que esta tradición se mantiene solamente para que nuestros hijos no sean diferentes a los demás. Y entre más lo pienso, menos peso tiene esa motivación. Aún no tengo hijos. Solo tengo una sobrina que dejó de creer. Ese fue el episodio 213, día 11 del Navi Block Dad. Oiga, ha pasado súper rápido esto. ¿Qué pasa? Hoy sé que cada vez me encuentro más regia. Y me siento mal, me siento mal por todas aquellas que me están viendo en el blog y algunas van a causar depresión, algunas van a estar con algún malestar. Yo, en serio, de corazón, le pido mil disculpas. Ahora, si usted quiere estar regia como yo, llámeme. ¡No, llámame. Ya...